¿qué tal amigos? Buenas noches, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. La hora que estén viendo este video, les agradecemos mucho que estén viendo N4.0, Negocios 4.0. Y como eh, todos los jueves, más o menos esta hora, desde el sur de la Ciudad de México, ahora totalmente en vivo, eh, bueno, en estos momentos totalmente en vivo, eh, estamos aquí eh, hablando y echando rollo sobre tecnología y negocios. Y como ya les gustó estarse rolando uno y otro y uno y otro, pues ahora <risa> me acompaña el señor Adrián Campos. ¿Cómo estás, mi estimado Campos? Hola, bien, bien, bien. Saludos a todo el público y como diría mi querido Rafa Luna, ese que también hay que arrolarlo. Hoy estamos el jueves 31 de marzo del segundo año. No, ya sería el tercer año de la pandemia, ¿no? Tercer pues año de la pandemia. Ya, el tercer año de la pandemia desde la semana pasada. Y sí, para Así echar un poquito de rollo tecnológico, porque al final hay varios temas. Eh, vamos a platicar sobre un poco sobre qué son los otros días para, para que la gente sepa. Uh -huh. Vamos a ver cuáles son ahí los costos de algunos operadores de, de telecomunicaciones y para los amigos gamers hay algo que no pueden ser tan buenos. <ríe> Exactamente. Bueno, de todo eso ya lo adelantó el señor Campos y para no perder tiempo vamos a hablarlo ya de una vez y después de esto. Y sí, efectivamente, en estos días ha estado muy de moda eh, o muy mencionado el asunto de una OTT, bueno, un servicio de stream que lanzó Televisa que se llama VIX. VIX. VIX. Y Vix, exacto, VIX Plus. Exacto, eh, VIX Plus, que es donde van a subir todos sus contenidos, ya sea televisión abierta, de televisión eh, de paga. Ahí va a haber contenidos especiales. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué hace eso Televisa? Pues si ya tiene todo, pues... Es que la, no la moda, la tendencia la tendencia es que el, eh, los servicios OTT sea lo que rife ya de, pues de hoy en adelante. ¿Y qué es una OTT? Exactamente, ¿qué es una OTT mi estimado Campos? Pues es, se llama OTT a Over the Top o lo que nosotros conocemos como servicios de streaming o como ya lo conoce la gente de manera generalizada, los Netflix. Exactamente. La gente los conoce como Netflix, como Amazon Prime, sí. como Apple TV Plus, Disney Plus. Pero que todos los engloban con el nombre del Netflix, ¿no? A final de Así cuentas, es. porque esa es la, la primera OTT que llegó aquí a México hace algunos años, seguido después, si no tengo mala memoria, con Total Video, que era la de Total Play, en uh -huh. alianza con la marca Sony, y ahí me ha salido más. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que conlleva esto? Pues bueno, es, son contenidos que va, paga la gente para tenerlos en demanda. Se puede decir, es decir... Yo pago una renta mensual para tener cierta cantidad de videos o, o, cierta, o cierto servicio de videos cuando yo quiera, en el momento que yo quiera. Es como tener tu videoclub en casa. Pueden ser series, pueden ser... este Pues también hay... Y ahora ya les dio por la tendencia de deportes. Sí. Ya hay este... O sea, se anunció a la par también de, de VIX. Hace unos días se anunció Fox Sports Plus, Plus uh -huh. también. Eh, y por ejemplo ahora... Eh, se hecho este, Max tiene ya los tiene ESPN, es en los partidos de la, de la Champions. Entonces, uh -huh. ya estamos hablando de que son esos contenidos. Ahora tienes que pagar eh, por tener más contenido cuando tú quieras, en el momento uh -huh. que quieras y en cualquier dispositivo. Sí, uh, OTT es over the top, es decir, encima de. ¿Y por qué encima de? Encima de la red de Internet. Todos uh -huh. estos servicios se suben a internet. Si no tienen internet, entonces no pueden tener un servicio OTT o un servicio over the top. Pero además, como ya los que mucha gente conoce son los de video, pero también hay los de música. Uh -huh. Por ejemplo, Spotify es un OTT de música. O de... es, o de, es podcast. Es podcast. podcast. Bueno, sí. no, hay otros que también están, que no solamente son de, de música como tal, sino que pueden ser de contenidos uh -huh. como iHeartRadio, Está también iBox que son este que te generan OTTs, sí, pero no necesariamente musicales. Sino puedes encontrar un contenido que tú estés suscrito y puedes descargarlo. Ahora, también eh, hay otro tipo de OTTs que pueden ser gratuitos. Ejemplo, uh -huh. mencionaste, mencionaste VIX. VIX tiene dos plataformas, que es la que lanzaron apenas, que es VIX Plus, que vas a contar con contenidos creados precisamente uh -huh. a partir de la alianza que hubo entre... Televisa y Univisión. Que vas a tener ahí contenidos exclusivos que, que para los que somos ochenteros, bueno, que crecimos en los ochentas, van a poner series, por ejemplo, como La Hora Marcada, donde uh. estaba Guillermo de Toro, Alejandro uh. Cochones y Iñarrito, iniciaron ahí sus primeros, y van a ponerlo ahí en la, en la Plus. En cambio, tienen la, la gratuita, que es como funciona, como si fuera televisión normal. Exacto. Lo pones y vas, a, vas a, van a tener cortes en cierto tiempo, pero este... Vas a pasar tenerlo cuando quieras. Va a tener un, un, una parte de publicidad, como, como sí. ahora sí que como los comerciales en la televisión abierta, Así pero es. el asunto es que es OTT, over the top o sobre Internet. Así es, y gratuitos pueden encontrar Pluto, pueden encontrar a VIX, que es la parte gratuita. Uh -huh. Entonces, también ya ahora también habrá contenido OTT, eh, decimos también de deportes, NFL, está MLB y NFL, que son las que están. Sobre over the top. Bueno, aquí tenemos unos, unos ejemplos enormes. Hasta Claro Video. Bueno, eh, bueno, hay muchos, muchos Direct TV Go, Claro Video, Movistar Play, Disney Plus, Star Plus, Discovery, Paramount, Apple TV, Rakuten, TV Pluto, o sea, Blim TV, todas esas son over the top. Uh -huh. Pero lo importante y lo que hay que señalar, señores, es que el eh, servicio no podría ni puede subsistir si no hay redes de Internet. telecomunicaciones. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente todavía considera que las telecomunicaciones deben ser así como, son como, como el agua, o sea que ya la abres y ya, ya, hay, se va. ya hay agua. No, hay quien la, la tiene que mantener y pagar. Así es, y recuerden que eh, hay gente que hablaba sobre la neutralidad de la red, ya hablaremos después <risa> de esto, ¿no? Sí. Pero con la famosa neutralidad de la red, si se acaba, podría la gente así de como decir, sí, no quiero que pase servicio, este que le dediques menos datos para que... No, no, para que mi, mi servicio sea el que, el que predomine, ¿no? X. Y bueno, eso es, esos son los servicios OTT y eh, que debemos... Ya hay, que ya hay más que las estrellas. Sí, sí, sí. Y ya sale más barato tener cable otra vez, lo platicamos, que tener un, todos los OTTs que hay. Ah, sí, es que ya se está se están encareciendo porque mucha gente se está desconectando, es lo que se llama el, eh, eh, la fatiga digital. No me, acuerdo, fatiga digi no me acuerdo, algo tienen un término raro, Fatiga digital, Sí, no fatiga sé, digital. Que ya la gente dice, ya, ya estoy cansado de estar pagando tanto si no lo voy a usar. Entonces, mucha gente está diciendo, pues ya voy a desconectar, ya no va a pagar el servicio. Pero, insisto, eh, si no tenemos redes de telecomunicaciones sanas, fuertes y eh, pues bien financiadas, pues no tendremos OTT. Y eso lo digo porque se va a venir en las próximas semanas una discusión sobre regulación a los servicios digitales. Y pues mucha gente va a defender su Netflix Va a defender su Disney Plus Pero no van a defender las redes de telecomunicaciones Que son a las que yo siempre defenderé sí, Así No es. nos podrían ver tampoco acá nosotros <risa> Es más, <risa> ni siquiera podrían llamarnos Exacto Entonces bueno, dicho este asunto de las OTT eh, Pues vamos al siguiente tema Mi estimado Campos, después de Esto okay, exacto. Y bueno, ahora voy a tener que solicitar la ayuda del señor Campos porque ya no me acuerdo qué sigue. Eh. Porque pues, me hice bolas. Pues seguimos con el señor Elon Musk. ¿sabes ah, sí, que se esos business Hablando aquí de, de telecomunicaciones y Precisamente. Pues, ¿se acuerdan? Acá hace unos meses se anunció con bombo y Platillo la llegada de Starlink a Starlink. México. Que es el servicio satelital de, de Elon Musk. Que, bueno, que ahorita está muy de moda también porque al final, durante la guerra entre Ucrania y Rusia... Como tumbaron todos los servicios de Internet de Ucrania, pues dijo Elon Musk, pues yo voy y se los presto mientras después presto satélites. A ver, tumbalos. Uh -huh. Entonces, de esa manera están funcionando los servicios en, en Ucrania. Pero pues, no siempre ha sido tan buena gente el señor Elon Musk. Porque, pues bueno. Recordemos que cuando se anunció el servicio, creo que fue a finales del 2020, Ajá. mucha gente estaba ¡Ah, emocionada. Ya va Ay, a llegar! Sí. ya va Uy, a, sí. a, llegar. Sí. Ya vamos a estar en primer mundo. Le decían, tiembla Slim, tiembla Slim. Llegó Elon Musk. Sí, cómo no. <risas> sí, creyendo que Elon Musk es un benefactor de la humanidad. Exacto. Y es un. Ese cuate es negocio. Es más, es más lobo. De más, yo creo que para los negocios es que el mismo ingeniero Slim, la neta. Sí. Y bueno, pues resulta que. Ahí les va. El equipo se, se, se rentaba. Pero tampoco era muy barato. En entrada tenías algo así como. Mira, Yo aquí debías de pagar zapatos. la reserva de antena y el kit de instalación uh -huh. en casi 12 mil pesos, que Exacto. era 11 mil pesos. Pero ya lo subieron un poquito más, dijeron, vamos a subirlo, ¿por qué no? Ahora se subió en 2,721 pesos. Ahora el costo te va a ser de 14 mil pesitos. Exactamente. Ahora, los precios siguen igual en teoría. En teoría, el plan mensual, que tampoco es tan barato. Bueno, tan barato, es carísimo, ya ni siquiera el más, más perrón de telefonía móvil o sí. No, el, el más perrón de 5G está en $1,500. Uh -huh. ¿Y cuánto cuesta este? $2,300. $2,300 pesos. Y para hacer un depósito de reserva, parte de $3,000 pesos. <ríe> Exacto. A ver, seamos sinceros, ¿por qué, la, ¿por qué? Ahora sí voy a decirlo así. ¿Por qué la gente subió al tren de MAME con ese sí. servicio? Bueno, siempre. siempre. Bueno, a subir, la, gente, la gente subió al tren del MAME. Uh -huh. Porque o sea, es Elon Musk y vamos a llegar al servicio satelital y nada nos va a detener. Déjenme les digo algo que a veces es más rápido y es más confiable el servicio de la, la misma este, fibra óptica. No, que, sí, definitivamente. Que, el, que, el, que el, satelital. el satelital. El satelital tiene sus, sus asegúnes y sus, y sus limitaciones joven. técnicas. Si existe un mal clima... El, el, la la el señal se va a degradar. Como te pasa con los servicios de televisión. Exactamente. Cuando cae un, una tromba, pues, como se ve todo distorsionado? Hasta se cae la señal. Lo mismo puede pasar y va a pasar con Starlink. Así que no se crean que por ser Elon Musk. Que porque eh, tiene muchos satélites. Ven. Ahora, sinceramente, ¿tú lo, ¿tú lo pagarías? No, de, de locos. Bueno, incluso en eh, los amigos de Hughes. Eh, HughesNet. ¿Está más barato todavía? Tienen el mismo servicio y más barato. Ahora, la ventaja para ellos, 1, 500, 1, 600. la ventaja de HughesNet es que sí se ha enfocado en, en, en segmentos que son los campos lejanos de la, Exacto, del sí, país. Sí. Y este nada más quiere llegar a las grandes ciudades, o porque como es Elon Musk, Ajá. todos creen que nada más es para alta sociedad. Pues sí, mijos, por esos precios, sí. Y a, la ventaja que tiene HughesNet versus estos de, de, de Elon Musk es que por lo menos puedes crear una red compartida para hacer... Un sí. servicio a una ranchería, cosa sí. que no puede ser con este. que tengo sí. Además, este, los señores de HughesNet se enfocaron en un mercado muy específico, que son, como dice Campos, las rancherías, la, los lugares donde no, llega la, no llega la fibra o es muy difícil tener internet. Se enfocaron en esos. Y no están ofreciendo los servicios aquí en las ciudades porque pues, ya está muy, muy ofrecido. Lo que quiere hacer, el señor Elon Musk es lo que se hace. se hacía y se hace desde hace mucho tiempo y que en la prehistoria de las telecomunicaciones <risa> le decíamos descremar el mercado. O sea, que quiere ir nada más por lo rico, por lo sabroso, por lo más... Lo más dejable. Lo más pesado. ¿Cómo, ¿Cómo diría el, el, doctor, el doctor Piedras? el ¿Cómo le llaman? El ARPU. El ARPU, sí. Donde el ARPU, es decir, la, el Average Revenue Per User. Ajá, o sea, el C que paga la gente. El ingreso promedio por usuario es muy... Alto. Puede ser con esto que te están ofreciendo 3 mil pesos. La verdad, platicábamos ahorita fuera del aire sobre los servicios que pagamos cada quien en, nuestro, en nuestra casa. Yo pago 650 por televisión, uh -huh. internet y telefonía. Uh -huh. O sea, que voy a estar pagando 3 mil pesos. Oye. Sí, y esto viene a cuenta porque pues, por ahí vimos algunas notas de prensa que decían que ya, ahora sí que ya está este, Starlink en México y entrenle. Sí, pues no sí, sé si ¿cómo no? ¿15 mil baros nada más para de entrada? O sea, sí, a ver, se, oye, pues que, pues que me, me lo va a venir a instalar Elon Musk, tal cual. <risa> Vaya a colgar la antena, ¿qué carajos? No inventen, o sea, seamos realistas. Uh -huh. Creo que sí, es para un mercado, aspira, esa sí es aspiracional. Exacto. Sí. Pero neta, pero muy cañón, es aquel que quiere tener el, el Tesla o todo Tesla. Casi, casi se va a tautar aquí el... El, el AT de, en el brazo. Ajá. Y ahora, no yo no he sabido de alguien que haya probado el servicio y de qué tan veloz, qué tan confiable es haya que, sido. Es que tampoco han sido muy escuetos con la prensa. También. O sea, no sé si, no sé por qué tienen tanto miedo acercarse a los de Tesla con la prensa para que conozcamos el servicio y veamos si realmente funciona. Así es tanto la quinta maravilla. Porque, ojo, no es lo mismo tener el satélite encima de la Ciudad de México que tenerlo en otras, en otras zonas. Sí. Entonces... Sí, sí, sí. Mí, y, y aún así no se están arriesgando sí y estos recuérdame Campos son los famosos satélites de órbita baja o, o no varga así es porque y, son más eh, eh, efectivamente son satélites eh, muy, son más pequeñitos y por lo tanto pueden haber más eh, hacen una constelación pero, así como una malla así es como por, eso, malla. por eso por eso que, es que había un tema también con la gente este con algunos ambientalistas porque tantos satélite que tiene planeado Ajá. tener Ajá. para su red eh, Elon Musk iba a evitar que este que se vieran las estrellas y demás y que los mismos este cómo se llama más contaminación más más luz este M más este, contaminación de luz en las noches, pero también los astrónomos estaban quejando porque no iban a poder estudiar el cielo. Exacto. Sí, pero bueno, también no, que no se la prolonguen porque no son los grandes aparatos que todo el mundo está acostumbrado. Son como del tamaño de la mesa. Exacto, más o menos con el tamaño de la mesa de sus satélites porque los grandes satélites son como el tamaño de un coche. O de una casa. O de una casa, eso sí, para que vean. Pero no, no están... Sí, la baja y se lo van a llenar, pero bueno, así que si ya tienen sus 15 varos. Y, y quieren gastar todavía otros 2.300 mensuales, pues váyanse con... Sí, pues se quieren ver muy cool. Ahí está. Se quieren romper con el monopolio del, del ingeniero Dream. <risa> Ahí está, hay la oportunidad. ¿Tienen lana? Pues a ver, los quiero ver, los quiero ver, a ver, hágale Así es. Y bueno, pues ya agotado el tema del señor eh, Elon Musk y de su Starlink, vamos a hablar de otra cosa que también eh, suena Esa bastante llora. interesante y muchos gamers van a chillar. Pero vamos después de esto. Y sí, pues hoy se confirmó lo que algunos no se esperaban y otros ya como que lo sospechaban. Pues, finalmente la feria o el evento del año que eh, siempre atrae a todos los gamers, que es el famoso E3. E3. Sí, o el E3 Entertainment. Eh, E3 Entertainment Games Show. Algo así. Es. Ahorita lo buscamos por el E3, donde se juntaban todos los fabricantes. Bueno, no los los creadores de videojuegos y muchos eh, gamers eh, utilizaban esto para conocer nuevos eh, videojuegos, nuevos títulos, pues resulta que chupó faros este año y no va a haber E3. Así Fue es. cancelado de manera oficial y definitiva. Electronic Entertainment Expo, por andale, eso E3. Andale. E3. Electronic em y justamente aquí es donde se daban los lanzamientos de los grandes juegos y por eso precisamente los gamers estaban siempre al pendiente de lo uh -huh. que ocurrió aquí, porque pues aquí se podían ver los, por ejemplo los lanzamientos de, los lanzamientos de Halo estuvieron los de siempre de Nintendo de todos los los, los videojuegos los ganadores de videojuegos en general cómo se llama los de Xbox, Xbox PlayStation todos esos. sí ya, pero además los eh, gamers EA, de EA los EA Sports todas, todos ellos presentaban aquí que eran las cadenas fuertes por eso la, por eso es que les duele tanto que este mom momento no se presente pero pero es que ha sido algo tan sorpresivo que ni siquiera hay algo ¿Sí? Que nos diga el por qué se canceló. El año pasado yo tenía la duda y comentaba con Hugo que según yo se había cancelado, pero ya vi que no. no. Sí se hizo de manera virtual, virtual. Se hizo virtual. Pero ahora ni siquiera eso. Sí, yo recuerdo muy claro que el año pasado mi morro, o sea, mi hijo, estaba muy pendiente del E3 y estuvo casi todo el día pegado ahí al, al internet porque estaba muy emocionado de ver los nuevos lanzamientos de Nintendo, de, de Microsoft, y, y, y, y sí estaba interesante, le verdad, estaba bueno, mm. o estuvo bueno cómo iba uno tras de otro. Era así como la gala del Oscar, pero a lo bruto y para los videojuegos. Así. Y que tienen wow. tiene un montón de lana. Sí, y pues eh, yo recuerdo que sí lo estuvo viendo. Por eso me acuerdo que sí fue virtual, pero ahora ni va a haber eso. ¿no? Ahora, pero es que también había temas que habían dicho que pensaban que pues, este, se, se fuera a cancelar. Como, como fueron los repuntes de, en California al principios de año, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que como se realiza en Los Ángeles, al, al principio cuando se empezaron a ver los, los repuntes de COVID en California, pues, bueno, es probable que no se lleve a cabo porque ya ves que hasta también el Super Bowl estuvo en duda no, no, de que no. se llevara en, en California. Y dijeron, bueno, pues es probable que no se lleve a cabo. Eso fue en enero. Sin embargo, el día de hoy, jueves 31 de marzo del 2022, tercer año de la pandemia, como dirá Rafa, nos anuncia que se cancela ya a unas semanas de realizarse. Exacto. Y, y lo más extraño es que no dicen por qué. No dicen por qué. Yo supongo que, bueno, ni siquiera dicen... que a, La guerra no haya sido. Ni siquiera dicen que va a haber el virtual. O sea, nada, o sea, de plano, o sea... ¿Qué les pasó? O sea, ¿Se les cayó el, el, el deal, el negocio? ¿Qué pasó? No, es que, a ver, solamente dice, el, el comunicado, eso es bastante escuento, se lo voy a leer para la gente. Uh -huh. Dedicaremos toda nuestra energía y recursos a ofrecer una experiencia E3 física y digital revitalizada el próximo verano. Uh -huh. Pero no es, el próximo verano será este o el próximo <risa> verano del 2023. Ya sea que se disfrute desde el centro de acción o sus dispositivos favoritos, ya está aquí. El escaparate de 2023 reunirá a la comunidad, los medios, la industria en un formato completamente nuevo y una experiencia interactiva. Esperamos presentar el E3 a los fans de todo el mundo en un evento en vivo desde Los Ángeles en 2023. O sea, ya ni siquiera hablamos de que se va a postergar. No, está cancelado para el próximo año. Entonces yo creo que ahí sí ya no... No hay mucho que hacer. No. En enero habían dicho que la parte presencial estaba cancelada, pero todavía quedaba la parte o sea todavía ¿Virtual? la esperanza de que hubiera la parte virtual. Pero no, hoy dijeron no hay. Y yo no sé qué van a hacer todos los... Bueno, fíjate, a mí me suena más bien de que es algo muy parecido a lo del Mobile World Congress. El Mobile World Congress está perdiendo, o el CESC, empezaron a perder fuerza porque cada una de las marcas o los fabricantes hicieron sus o hacían sus propias fiestas particulares. Debería que fuera todo general. En lugar, y, y ahora creo que el E3 le está pasando lo mismo, o sea, creo que ya pues eh, las grandes eh, marcas o los grandes estudios eh, ya no servidores? quieren ya no quieren estar compartiendo la fama digamos o estar compitiendo para sus anuncios, entonces creo que se guardan. Y dicen, no, pues ¿para qué me meto al E3? Si yo puedo lanzar sí, hacer a, lo mío Hacerlo aparte, de hecho si te acuerdas este Hace un par de semanas fue algo de Nintendo Sí, se presentaron y se presentó Last Las Us, Se le han presentado varias, varias uh -huh. mejoras a tus juegos Y lo han presentado por su parte y no se esperan precisamente a la a E3, no. que antes era lo que hacían Como hacen las marcas, yo creo que al final Lo que le conviene a este, a este tipo de eventos Al igual como a lo que es el, el Mobile World Congress, como es a, a este, Al CES Yo creo que se haga bianual Bianual puede ser Sí, puede ser. O, o no sé, o pensar yo lo que pensaba que el Consumer Electronic Show era ya, o debería ser una feria, pensado más en los emprendedores y en las startups y en los o sea, eh, desarrolladores de juegos. Desarro eh, o sea, la gente que apenas está empezando, que no necesita, más bien que sí necesita los grandes escaparates para que los vean. Pero pues no, no sé si eso sea lo recomendable, porque yo me recuerdo también el Comdex y el ExpoCom mm. que se hacía aquí en las aquí aquí en en México World Center en la, en la super prehistoria. Y llegó un momento que les pasó lo mismo. Las grandes marcas dejaron de ir. Mm -hmm. eh, en la paz de, de ExpoCom. Com. Una, un, que J Krause precisamente casi casi quiebra, porque Exacto. era, porque era su evento. Su, su principal evento. De repente Telmex ya no participó. De repente ya en ese entonces Yusazel era el único. En el que entraba. Y, de, y el aparte... Pegaso todavía le entró un poquito que en ese entonces estaba eh, todavía existía Pegaso. Existía. Y de repente pues empezaron a ir cada quien por su lado y se murió el evento. Entonces como que ya no hay la camaradería ni el ni... Ahora cada quien ve por sus... Este, <risa> como es, pues Son negocios, ¿no? Ahora, imagínate como bien lo decías, que, que se enfocara a los chavos, a los desarrolladores de videojuegos un, un evento así. ¿Te acuerdas de Flappy Bird? De ese juego que sí. era el chavito que no era un pájaro ahí que tenías que hacerlo moviendo con el suelo de sí. Imagínate, chavos, que, que con un talento así que dicen, a ver, ¿puedo hacer un juego así que puede ser una bomba? ¿Por qué no presentarlos así y dejar de enfocarse en los grandes monstruos? Y como dices, pues ya comen en otra mesa. Sí, exacto. Bueno, y no, nada que ver con la guerra de Ucrania y Rusia, eh no lo dudo mucho que eso o sea. Eso ah, si ya, ¿para qué parte de la gente con eso ya? Ya, ya, amor y paz. Ya se están, ya se están poniendo de acuerdo y yo sí, creo que ya a, en dos o tres patadas... Ya, ya a nos vamos ya. a ir a, a visitar Chernobyl, no importa, ahora a ver ahí <risas> unos videos en la, en la central. Así es, y bueno, ya nos pasamos de choro y de rollo, no sé cuánto tiempo llevamos de transmisión, pero bueno, este les agradecemos mucho que hayan estado pendientes. Ah, perdón, antes de irnos, dice Walter Heckett, porque luego dice que no lo saludamos. Ah, ayudamos. sí, perdón, mi dice, Walter. Pare, parece, tempo, ya parece temporada de streaming, dice. Saludos, mi Walter. También a Felipe López Boya, Moyao. Felipín, un abrazo al carnal. Muchas gracias, mi estimado Felipe López, mi estimado Walter, eh, por vernos y espero que no se hayan aburrido si no, si se aburrieron pues pónganselo a su suegra y ahí ya se lo van a quitar ya le deben bueno entonces nos vemos el, bueno algo más mi estimado Campos no pues nada más que recuerden sintonizarnos suscribirse aquí a n4.0 vernos también en Tecnoempresa porque no sí, ¿Por qué? ah porque precisamente somos parte de TecnoEmpresa porque el otro día que, que me vi fue un evento, me dijeron, también estás en TecnoEmpresa. Es N4, pero somos parte de TecnoEmpresa. digamos, somos, somos carnales, somos N4.0, carnales de TecnoEmpresa. Tecno Así que ponernos bueno, en los dos. Hijos. Y bueno, ya que están hablando de TecnoEmpresa.mx, eh, mañana, si si ah, todos los viernes a mediodía, ahí tengo unas tecnocharlas con gente que está haciendo cosas interesantes sobre tecnología y negocios. Ahí les encargo que también le entren a mediodía o que lo vean después. Muchas gracias por verlos. Y eso nos ayuda mucho compartirlo porque es, aquí pues nadie nos paga. Este, lo hacemos por que amor. Que lo hacemos, digo, nadie nos patrocina más bien. Porque, a decir, sí, porque sí. Porque este, sí nos paga este, el, la responsabilidad la y se paga esto que estamos utilizando. Pero bueno, nadie nos patrocina. Pero ojalá y algún día alguien nos patrocine y digan. A esos güeyes dicen cosas interesantes. Son cagados, pero dicen cosas interesantes. <risa> bueno, entonces muchas gracias. Compartan, suscríbanse, denle like eh, o lo que quieran. Y nos estamos escuchando y viendo el próximo jueves. Nos vemos. Bye. Bye. Abrazo.